¿Qué es Reshop? Es una manera de volver a darle vida a esas cosas que molan y que tienes olvidadas en el fondo del armario. Nos enseñas esas cosas que molan. Las tasamos y si molan y estás de acuerdo, te las compramos y te las pagamos en nuestra propia moneda, los TILARs. Te gastas tus TILARs frescos en otras cosas que molan y vacilas con ellas.